Muy buenos días eh, a todos, les doy la bienvenida. Soy Gabriela Hernández y de parte del Sistema de Información para la Artesanía, CIA y Artesanía de Colombia, les agradecemos por estar con nosotros hoy en una nueva charla virtual Artesano Digital. Mientras esperamos unos segundos para que se conecten todos los asistentes a esta charla, los invitamos a que por favor nos cuenten desde dónde se están conectando, cuál es el oficio artesanal al que se dedican y se utilizan en Instagram para promocionar sus artesanías. Bueno, ya Laura Juliana Rodríguez se encuentra con nosotros. Ella está desde Curití, Santander. Bienvenida, Laura. Alba Lucía Salazar. Se encuentra en Cartago Valle y realiza bisutería con materiales orgánicos. María Lidia Cerros Mantilla. Se encuentra desde la ciudad de Bucaramá. María Pinzón, desde Bogotá. Freddy Zambrano, desde Bogotá, trabaja accesorios en base de porcelana pues, y otros materiales y ellos están empezando a usar Instagram, pero son muy nuevos en el tema. Gracias por estar con nosotros porque hoy nuestra invitada nos va a dar varios tips para manejar esta red social muchísimo mejor. También se encuentra con nosotros Osvaldo Galeano, de Muchaiza Joyeros, María Claudia Manrique, de Bogotá, y ella sí utiliza eh, Instagram, para promocionar todos sus diseños, se dedica a la producción textil. Gladys la Yala, Catalina Rubio, eh, ella se encuentra, nah, bueno, no nos dice de dónde se encuentra, pero nos dice que tiene una juguetería en tela para niños. Bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros. No olviden hacer hoy sus comentarios sobre esta charla virtual en redes sociales utilizando el hashtag o numeral Artesano Digital. Y también seguimos en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Artesanías de Colombia Página Oficial. En Instagram, arroba Artesanías de Colombia. Twitter, arroba Artesanías de Col. Recuerden que la D lo lleva a la E. Y también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Allí nos van a encontrar como Artesanías de Colombia. ¿Por qué nosotros les decimos que se suscriban a nuestra cuenta de Artesanías de Colombia en YouTube? Bueno, pues porque allí... Vamos eh, subiendo todas las charlas virtuales que hemos realizado durante todo el transcurso de nuestra estrategia Artesano Digital. Para que las vean, las pueden buscar en la lista de reproducción numeral Artesanías de Colombia TV. Entonces los invitamos a que se suscriban y a que estén atentos a todas nuestras charlas virtuales, ya que también puedan eh, ingresar y repetir las que ya hemos realizado. Algunas recomendaciones también tenemos para el día de hoy. Ustedes saben que lo importante es que desarrollemos esta charla virtual sin interrupciones. Entonces, les recomendamos que cierren el micrófono y la cámara para evitar interrupciones durante el transcurso de la charla. También, si tienen preguntas relacionadas con el tema que hoy se va a desarrollar, los invitamos a que las hagan en nuestro chat de preguntas. Este lo van a encontrar en la parte derecha de su de su computador para que las podamos responder al final de la sesión por parte de la conferencista. Y si también ustedes tienen micrófono y quieren hacer personalmente la pregunta, los invitamos a que pues, nos escriban también por el chat de preguntas que tienen micrófono y que quieren hacer la pregunta personalmente y con mucho gusto aquí les abrimos el micrófono al final de la sesión para que puedan hacer ustedes su pregunta. Bueno, Carolina Vivas también se encuentra con nosotros, ella fue artesana digital en el año 2016. Gracias por estar con nosotros, Carolina, y esperamos que como nos escribes siempre presentes en nuestras charlas artesana digital. Natalia Gómez vive en Cali, pero en este momento se encuentra en Canadá. Bueno, saludos desde Canadá, Natalia, gracias por acompañarnos. Ella es joyera y también utiliza Instagram para promocionar sus, su joyería. Sergio Piñeda eh, hace de mobiliario, mobiliario decorativo y pinta cuadros y se comunica desde Bogotá. Se conecta. Mónica Zapata también. Francis Roa. Javier Albarracín, Artesano digital del año 2017. Bienvenido, Javier. También. Adriana Mendoza. Usa Instagram para promocionar su trabajo, pero no conoce los aspectos de la comercialización por Instagram. Bueno, Adriana, bienvenida a este webinar y esperemos que. El día de hoy también usted pueda conocer un poco más de esta red social que es muy importante en el mundo digital. Alexandra Díaz se encuentra desde la Función Pública. Felices de tenerte Alexandra con nosotros. Jimena Martínez se encuentra desde Bogotá. Lina Morales desde Bogotá también y Gustavo Cuberos se encuentra también del de Bogotá. Bienvenidos a todos y bueno, como ustedes saben, en la actualidad Instagram ofrece ventajas competitivas para las empresas y negocios a través de herramientas que facilitan la creación de anuncios orientados a promover la compra en línea. Por esta razón, hoy les presentamos el webinar Instagram creando un nuevo canal de ventas. Esta charla virtual estará enfocada hoy a conocer la manera de emplear dicha red social para reforzar sus ventas por internet. Entre los temas que hoy veremos se encuentran los anuncios en Instagram o Instagram Ads, que son cómo funcionan y por qué son importantes, y también cómo crear llamados a la acción e invitaciones a visitar tiendas en línea. Por esta razón y para desarrollar estos contenidos se encuentra con nosotros Alejandra Marín Quinson. Ella es profesional en mercadeo y publicidad del Politécnico Gran Colombiana y especialista en gerencia de mercadeo de la misma universidad. Alejandra es directora creativa de la agencia Marketing de Resultados y Community Manager de ECOVERPAR y de Ejecutivos Altamente Productivos. Además, es experta en la administración de redes sociales y campañas online. ¿Qué? Buenos días Alejandra, bienvenida. Y gracias por estar con nosotros en esta charla Artesano Digital. Buenos días, gracias por la invitación, por permitirme compartir esta información que he trabajado en mi vida y que pues la puedan usar e implementar en sus empresas y asimismo pues potencializar loco y verlo como un canal nuevo de venta para distribuir sus productos. Eh, dentro de los temas que vamos a trabajar están, eh, ¿por qué elegir Instagram como mi vitrina virtual? ¿Cuáles son las hay posibilidades que me brinda esta herramienta para mostrar mis productos. La importancia de tener un perfil de empresa en Instagram, eh, la diferencia, pues, de un perfil personal, que es el que la mayoría de usuarios conectados manejan, a un perfil de empresa y cómo puedo conseguir más seguidores a través de ella. Eh, ¿Cuáles herramientas eh, puedo utilizar eh, con Instagram? Que no son directamente la red social, sino que se pueden usar eh, y conectar con ella. Crear anuncios en Instagram, cómo puedo llevar desde mi cuenta de Instagram, desde mi perfil, seguidores a mi tienda online. Y eh, la herramienta Instagram Ads, que es un administrador de anuncios que nos presta Instagram y entender cómo funciona y por qué es importante para nuestro negocio. Eh, ¿Por qué elegir mi Instagram como mi red virtual? Instagram es una red social que comenzó en el 2010 y fue creada o pensada para mostrar a las personas cómo son, y qué les gusta hacer o quién es esa persona, a través de imágenes. La misma herramienta ha ido evolucionando. Entonces, eh, entendemos que cerca del 80% de los influenciadores prefieren esta plataforma para colaborar con las marcas. Lo ven como una eh, herramienta que se acerca a las personas y que les permite mostrar ese tipo de colaboración con las marcas que se encuentran en esta red social. Eh, nos da creatividad para mostrar quién es cada quien de acuerdo a sus gustos, a sus preferencias, y de una manera creativa porque en una imagen eh, tienes que encu encuadrar o mostrar eh, quién eres, entonces te genera cierta creatividad. Y Instagram actualmente cuenta con más de 500 millones de usuarios activos. Alrededor del 60% de estos usu usuarios activos se conecta a diario. Alrededor de 12 minutos por promedio duran eh, o tienen permanencia en la aplicación. Son 95 millones de fotos que se comparten por día y esto hablándolo solo de las fotos. Porque la herramienta, como lo dije, eh, ha evolucionado y nos ha permitido generar contenido diferente. Desde fotos o desde secuencia de imágenes que eh, en un solo cuadro, pues lo que haces es deslizar, deslizar las imágenes hacia la derecha y puedes contar una historia a través de ellas. El 42% de los smartphones tiene si esta aplicación instalada en sus dispositivos. Crece alrededor de un 23% por año en comparación con otras eh, redes sociales que están en la actualidad y que son también pues, populares. El 80% de los usuarios sigue una marca en Instagram y vemos este como un potencial porque las personas sí siguen un, una marca que se, con la cual se sienten identificados en esta red social. Entonces, lograr que nos sigan y que se sientan identificados con cada uno de nuestros productos es nuestro mayor objetivo. Y eh, a diferencia de, pues, por ejemplo, Facebook, que se puede usar o se puede revisar desde un equipo, eh, desde un computador, esta herramienta eh, está diseñada para utilizarse desde un dispositivo móvil. Ahí puedes tú, eh, desde el dispositivo, crear todo tu contenido. Esta es como la diferencia con otras redes sociales. En cuanto a, bueno, tenemos los perfiles personales y los perfiles de empresa. Los perfiles personales eh, son para que las personas compartan sus hobbies, pasiones y lo que les gusta hacer a diario. Mientras que en tu buen negocio debes trasladar esa pasión, para transmitir lo que haces con tu trabajo y que las personas sientan que de verdad te apasiona y que te gusta hacer eh, tu trabajo artesanal. En, la, en el perfil personal, no, es, no se puede conectar o dirigir a otro sitio web, a menos de que coloques un link en la descripción de tu, de tu imagen. A diferencia del perfil empresarial que te da la posibilidad de colocar un link en tu perfil, que puede ser el link de tu página web, el link de tu blog, si tienes algún blog, o de, directamente de tu tienda online. Y además te brinda métricas en tiempo real del rendimiento de cada publicación, tanto las publicaciones que son orgánicas, es decir, que no tienen ningún pago, y las publicaciones por las cuales generas algún pago, que son los anuncios. Entonces, te genera esas métricas y te ayuda a saber qué es lo que tus usuarios más les gusta ver en tu perfil y de acuerdo a eso establecer eh, qué es lo que vas a publicar en tu perfil. Además, te da una información de las interacciones, de cuántos eh, te siguen, de cu desde dónde se conectan tus usuarios. Te ayuda a segmentar cada uno de, de tus seguidores para que puedas así generar anuncios que lleguen directamente a ellos. ¿Cómo puedo vender en Instagram? Entonces, debemos entender que la organización eh, de, de, la, de la comunicación y las imágenes es súper importante. Es la clave para que las personas conecten con tus contenidos. Entonces, de definir qué es lo que quieres comentar, cómo quieres que te vean, si quieres que te vean como una marca divertida, como una marca tal vez un poco más seria, glamurosa. Entonces, eres tú el que define cómo quieres que la gente te vea, cuál es tu identidad de marca y de esa manera las personas se crearán su imagen de marca, o sea, cómo, cómo perciben lo que tú le estás brindando a través de esta herramienta. Eh, la foto es el alma del negocio y en el, en, en el tema de artesanías la imagen es casi que todo lo que conecta a la persona con ese producto. Entonces es un, este sector, sobre todo el de, el de artesanías, pues conecta mucho con lo que son los colores, las imágenes y todas las texturas que puedes captar dentro de una imagen. Los detalles que son eh, aquellos que pues este trabajo es hecho, es hecho a mano por la, por la mayoría de ustedes y esos detalles hacen que, que la persona conecte mucho con cada uno de sus productos. Entonces, ¿cómo puedo captar eso dentro de una imagen para poder colocarlo en mi perfil y que la gente casi que pueda sentir la textura de cada uno de tus productos? El link en la biografía te ayuda a, a direccionar a las personas a tu sitio web o a tu blog, o a donde tú los quieras llevar eh, o trasladar desde esta red social, donde les puedas brindar tal vez una información más amplia, donde tengas un contenido eh, que se conecte con este perfil. No abandonar el contenido. Eh, es importante que a pesar de que nos da, o sea, no es el mismo alcance que tenemos con una publicación orgánica a una publicación paga. Pero si la persona, digamos, yo coloco un anuncio y la persona quiere ver más del perfil, pero entra y no ve contenido que le interese, pues no estoy haciendo nada pagando ese contenido. Entonces, eh, es importante estar posteando y de acuerdo al, al tema de la comunicación, que es lo que quiero contar, y que la persona sienta que dentro del perfil puede encontrar más información y conocer más acerca de mis productos y de mi empresa. Una tienda online. Entonces, esta herramienta, eh, por, su, por su capacidad de mostrar a través de imágenes, videos y ahora pues vamos a ver más adelante lo que son las historias, te permite eh, convertir tu, tu perfil en una vitrina virtual donde puedes mostrar tus productos y es ese primer paso y es ese primer eh, punto de contacto donde las personas a través de las imágenes eh, desean obtener más información y finalmente pues eh, logres captar eh, esas ventas que, que puedes hacer a través de estas imágenes. Piensa, este es un, eh, para el contenido de Instagram, pues tengo como algunos tips algunos eh, eh, datos para que los puedas usar dentro de tu perfil. La, la herramienta fue creada y tiene una, un una forma cuadrada en cada una de sus imágenes en miniatura. Puedes en, este, en esta ocasión, si quieres, los puedes poner fotografías en, en horizontal, pero no tiene tanto impacto como si tú manejas un, un, una imagen cuadrada. Estableces ese tono de comunicación y es un estilo que define tu perfil y define la imagen que quieres transmitir. Comparte solo las mejores fotos. Yo sé que a veces tomamos fotos, muchas, muchas de nuestros productos, pero solo hay unas que de verdad logran captar y logran transmitir lo que tiene mi producto y así atraen, atraer a las personas. Entonces, solo elige las mejores fotografías para publicarlas. Eh, la herramienta nos presenta algunos filtros pero esos filtros eh, a veces eh, son, a veces ayudan a las imágenes pero otras veces las saturan. Entonces, puedes elegir usarlos o no usarlos, pero yo te recomiendo eh, evitarlos eh, al máximo, solo cuando sea necesario usarlos. Te existen pues, diferentes aplicaciones que puedes combinar y que puedes usar con esta herramienta, eh, que pues, más adelante te voy a contar de algunas de ellas y con las que puedes generar un contenido que es único, que sea creativo y que sea eh, atractivo para tu, para tu público. Experimentar con diferentes puntos de vista. Entonces, la herramienta, pues, eh, un producto puedes tomarle fotografías desde diferentes ángulos o desde diferentes, eh, con diferentes fondos para que la imagen tenga un cierto contraste. Entonces, puede generar un collage como el que vemos acá en la parte izquierda de un mismo producto, pero tiene diferentes puntos de vista y hace que la persona entienda el producto desde, desde un contexto diferente. Juega con la simetría, entonces con las figuras, con todo lo que es el, el tejido, podemos jugar y colocarlo en diferentes puntos o ángulos de la imagen para generar mayor atracción. Eh, podemos hacer un detrás de cámara. Este, las artesanías tienen un proceso atrás desde su, la consecución de sus materiales, de cómo se elabora y puedes elaborar pequeños videos que te ayuden a, a conectar a la gente, que ellos sepan cómo se realizan cada uno de estos productos y que eh, tengan como esa historia detrás del producto. Realizar tutoriales relacion relacionados a tu negocio, tanto como de la creación, o también cómo puedes combinar tus, eh, digamos, tus aretes o cómo, eh, con qué prendas puedes combinar tus eh, tejidos. Y eso hace que la persona se sienta identificada y que tenga como un contenido de valor que le estás entregando para que se decida tomar eh, la decisión de comprar tus productos. Usa los hashtags o los eh, pues, numerales que lo que hacen es generar eh, o segmentar los contenidos para que las personas eh, que están buscando ciertos temas los te puedan encontrar si estás eh, con alguno de, estos, en de, estos, de estas etiquetas. Entonces, por ejemplo, artesanías de Colombia, su hashtag es artesano artesanías de Colombia. Entonces, cuando seleccionas o cliqueas en este link, en este hashtag, eh, vas a encontrar todos los contenidos que han sido taggeados con ese, con ese hashtag. Encontrar el tono de comunicación para tu público. Entonces, entender que pues, no a, todo, a todos los públicos se les habla de la misma forma y ya a medida que vayas teniendo eh, más razón o más conocimiento de cómo es tu público, poderles comunicar y a través de, de tu contenido llegarles realmente a lo que ellos están buscando. Permite los contenidos generados por los usuarios. Entonces, si algún cliente, por ejemplo en mi caso, a mí me gusta comprar algo y le tomo una fotografía y lo subo y tagueo a la empresa de, lo que lo, de la cual pues, adquirí el producto. Eso, eso genera una mayor interacción cuando una persona o un usuario que haya comprado tu producto realice alguno de estos posts. Permite que aparezca en tu perfil. Incluso, eh, ahorita hay una herramienta que te va a mostrar, que es Repost, y puedes compartir ese contenido y colocarlo directamente en tu perfil. le eh, aparece quién fue el que lo publicó. Entonces, eh, empiezas a generar esa conexión o esa, ese acercamiento con cada uno de tus usuarios. Desafiarte y crear cosas nuevas. Esta herramienta, es defini en definitiva, pues pone a, a pensar y te pone a ser más creativo en cada uno de tus contenidos. Entonces, eh, invéntate diferentes tipos de fotos, eh, diferentes ángulos para que no sean como las, las típicas imágenes que tú ves, sino que sea un contenido que sea interesante, que sea, eh, como les decía, de acuerdo al, al tema de comunicación, si quieres que sea divertido, que sea tal vez más serio, pero siempre eh, manejando contenidos que sean todo el tiempo creativos diferentes. Los Instagram Stories es una eh, herramienta que, pues, no lleva mucho en la, en, la, en la red social y lo que hace es que tienes eh, o generas un contenido que dura tan solo 24 horas publicado Ese contenido, pues, debe, debe ser eh, súper enriquecedor y debe tener eh, algo que atraiga demasiado a las personas para que ellos estén todo el tiempo conectados con, con cada vez que generes un nuevo contenido en, en el Insta, Instagram Stories. Hace aproximadamente dos meses te permite eh, conectar o dejar algunos, algunas historias dentro de tu perfil o dejarlas fijadas. Pero entonces, pues, elige cuáles son las que de verdad merecen estar ahí para que las personas que ingresen por primera vez a tu perfil puedan acceder a esas historias. ¿Cómo conseguimos más seguidores? Entonces, el tema de usar los hashtags es súper importante porque te conecta y te segmenta de acuerdo a lo que la gente está buscando o está ubicando dentro de la herramienta. Conectar tu Instagram a otras redes sociales. Eh, Instagram y Facebook casi que eh, pues son del mismo, de la misma empresa y tienen herramientas que se conectan todo el tiempo. Entonces, puedes publicar lo que, lo que colocas en Instagram en tu perfil de, de Facebook, en tu página empresarial. Estar presente en la red con contenidos actualizados todo el tiempo para que estén siempre o, sea, o tengan ese, ese feeling con las personas y que sepan que siempre estás o estás pendiente de lo que está actualmente en tu empresa. Alimentar las interacciones en tu cuenta. Entonces, si digamos una persona está súper interesada en tu contenido tú ves que, que sigue y que le da, me gustan mucho de tus contenidos, de vez en cuando puedes tú seguir en, tu, en el perfil de la persona alguno de sus contenidos para que la persona sienta que de verdad es una interacción y que sí si si es una relación empresa-cliente. Elaborar un calendario editorial. Entonces, eh, el calendario editorial es, un, es un, un cronograma que nos ayuda a tener una idea y organizarnos en lo que vamos a postear. Entonces pues aquí tengo un ejemplo que eh, tiene pues lo que es la fecha, el día de la semana que se va a publicar y aquí encontramos lo que es el copy. Entonces cuál es el texto que va a acompañar a la imagen, la imagen que vamos a usar para ese post los hashtags que vamos a usar en esa publicación y el geotagging para saber de pronto en qué, en qué sitio está ubicado, en dónde pueden conseguir las personas ese, ese elemento. Entonces, esta organización en este calendario editorial te ayuda para que puedas generar eh, tus contenidos con mayor cuidado y eh, tengas claro qué es lo que vas a postear cada día. Apoyar las causas sociales. Eh, entonces, es importante, pues, de pronto apoyar a cada uno de, de los elementos de la cadena de valor tuya en la que estás, eh, en la que haces parte y eh, colocar eh, o seguir aquellas causas que, que se relacionan directamente con tu. Personaliza tu perfil. Entonces, es importante, pues, ya que nos lo permite la herramienta, eh, colocar algún link, algún teléfono de contacto que la persona pueda usar y que tenga ese contacto eh, inmediato en caso de que ya quiera adquirir otros productos y no quiera trasladarse a otro, a otro perfil o a otra página diferente. Encuentra el tiempo perfecto para tus publicaciones. Al principio, pues vas a generar contenido en la mañana, otros en la tarde. Esto con el fin de testear y de conocer más a tu público. Ya eh, con el tiempo, pues, las estadísticas que te va a generar el perfil, vas a entender en qué tiempo o en qué horarios es mejor generar cada uno de tus contenidos para generar esas interacciones con tu público. Aprovechar las funciones del geotagging o etiqueta georreferenciada de la red. Entonces, si, digamos, tus productos o alguno de tus materias primas vienen de cierto lugar, es importante pues establecer que, o colocar esa, ese tag para que las personas que de pronto estén interesadas en ese lugar o que quieran conocer más sobre, eso, sobre ello, sientan que tu producto los puede conectar en cierto modo con ese lugar. Explorar el potencial de los Instagram Stories con eh, historias que conecten con temas que les enriquezcan y que les generen valor a las personas. Y sobre todo, el tema de las leyendas. Sé que la, la red, pues, lo primero que tú ves es la imagen, pero si la acompañas de una leyenda o de una historia que, que, que capture ese momento, que le genere algo más a la persona con ese producto, pues vas a tener una mayor interacción. Tenemos herramientas para Instagram, para edición de imagen, edición de video o tanto de la administración de los sitios. Entonces, para edición de imagen, pues tengo estas que son como las más populares. Les hablaba que de Repost, que es una herramienta que está conectada con Instagram y te permite postear alguna, eh, alguna publicación de otro perfil directamente en tu perfil. Entonces, de pronto algo que te interesó o algo eh, de alguna otra imagen, digamos, que quieres colocar de artesanías de Colombia dentro de tu perfil, entonces, puedes utilizar esta herramienta para colocarlo ahí y queda taggeado de, de dónde viene ese, ese perfil o de, de, de dónde viene esa publicación. Tenemos estas otras que son para, digamos, layout, que es para hacer collages de imágenes. Afterlight, eh, BSCO quick para hacer edición de imágenes. Entonces, lo que es color, saturación, eh, recorte de imágenes, todo ese tipo de, de ediciones para que las imágenes tengan una, un tono o una comunicación diferente. Para la edición de video tenemos eh, estas tres herramientas que, pues, nos ayudan a crear contenido de video y que sea eh, de una forma más eh, personalizada. Y para la administración de los contenidos, entonces tenemos estas herramientas que están acá. Por ejemplo, Postgrain, esta sirve para, eh, para generar una publicación programada. Entonces yo digamos a las 11, de, yo genero contenido a las 11, pero ese día no puedo generar a las 11 porque en ese momento no me encuentro en un sitio con conexión a Internet. Entonces yo a las 8 de la mañana puedo a través de esta herramienta eh, programar esa publicación para que se programe automáticamente y quede publicada a las 11 de la mañana dentro de mi perfil. Para la creación de tu cuenta de Instagram, entonces vamos a eh, ver un... Ok, entonces eh, vamos a, pues no sé si de pronto algunos ya tengan un perfil eh, creado en Instagram y otros vamos a, a generarlo. Entonces les voy a mostrar con un pequeño tutorial cómo podemos crear este, este perfil para que ustedes eh, pues, puedan empezar a hacer sus publicaciones directamente de la empresa. Entonces, esta aplicación la pueden encontrar tanto en Play Store como en App Store. Depende del sistema operativo que tengan en su dispositivo móvil. En este caso, pues, estamos eh, observándolo desde Play Store y vamos a ubicarlo Instagram. Es una herramienta, pues, eh, o una aplicación que puedes descargar gratuita. Y desde ahí, eh, pues, ya queda en tu, en tu equipo y ahí vamos a generar la cuenta, a crearla, para que desde ahí puedas generar tu contenido a la empresa. Ya después de, de que se instale la, la aplicación, entonces vamos a, a crear la cuenta, te pide o por teléfono o por correo electrónico. Entonces, pues en este caso vamos a hacer el ejemplo con un correo electrónico y eh, un correo electrónico que tú revises constantemente que, al que le tengas acceso para que puedas revisar todo lo que te diga Instagram. Colocamos un nombre, en este caso pues es el nombre de la empresa porque queremos que este perfil sea empresarial. Eh, en este caso se llama Almartesanías y colocamos una contraseña que es la que vamos a utilizar para acceder a, a nuestra red social en caso de que no lo usemos en un solo dispositivo, sino tengamos varios, pero lo ideal es que sea en un solo dispositivo. Le damos siguiente, aquí nos da la opción de encontrar nuevos amigos o conectarlos con Facebook, en este caso le damos omitir, pero si quieres puedes conectarlos, eh, los que tengas ahí en tu dispositivo, en tu perfil personal. Aquí le vamos a dar siguiente porque omitimos este paso. Añadimos una foto de perfil en lo posible que sea el logo de tu empresa, ese que quieres que la gente reconozca o identifique para que cuando busque tu perfil, pues, lo que busque sea esa imagen dentro de, sus, eh, dentro de las personas que sigue. Sí. Aquí recortamos la imagen. Listo. Eh, le damos siguiente y le damos guardar información de sesión en caso de que queramos que la sesión quede abierta en este dispositivo. Ahora nos vamos a ir al perfil que es en la parte inferior, el muñequito que se encuentra a la derecha y aquí le vamos a dar en configuración para que puedas eh, mirar los detalles de, de tu perfil. Entonces el nombre, el nombre de usuario, si quieres agregar un sitio web, una biografía. Listo. Y acá eh, nos, de, nos da la opción de prueba las herramientas para empresas. Entonces, ahí le vamos a dar clic para que podamos eh, desarrollar o cambiar a nombre de empresa. Entonces, te dice que como perfil de empresa tienes derecho a añadir datos de contacto, te da unas estadísticas, también te permite hacer promociones de tus publicaciones y para conectar o para volverle al perfil empresarial es necesario conectar con una, una fanpage de Facebook que tú ya tienes creada. Entonces, ahí acá le damos a elegir página y buscamos cuál es la página que vamos a conectar con este perfil. En este caso, para este ejemplo, elegimos Alma Producciones. Verificamos que los datos de contacto y de dirección estén bien y le damos siguiente. Listo, entonces te damos la bienvenida, eh, se ha vinculado tu página con tu perfil de empresa. Entonces, desde ahora, pues, puedes editar el perfil de Instagram desde, desde Facebook. Y se pueden realizar diferentes herramientas que tiene Instagram para las empresas estadísticas, publicaciones. Entonces, aquí podemos ver que en nuestro perfil se agregó un botón que eh, son como unas barras eh, de diagrama. Y ahí vas a encontrar todo lo que son estadísticas y los... Y los rendimientos de tus promociones. Y aquí apareció un botón promocionar. ¿Cómo van ustedes con, con la con el con la creación de la del perfil? No sé si tengan de pronto hasta este momento alguna pregunta del tema que, que ya vimos. Bueno, Laura, Juliana dice que va muy bien, esperamos a que nos cuenten cómo... Ah, bueno, Franci dice que ella lo tiene tal cual como tú lo has descrito el día de hoy. Entonces, los invitamos a que nos cuenten, si lo están creando en este momento, cómo, eh, cómo les fue con la creación de su cuenta, Cristina, y ya Alejandra va a continuar con este taller. Listo, entonces, pues para los que lo tienen de pronto como personal... Entonces es cambiarlo a cuenta empresarial conectándolo con una fanpage de Facebook. Aquí entonces en las estadísticas nos va a mostrar lo que son actividad, contenido y público cuando ya empecemos a generar ese, esos posts. Ahora vamos a hacer nuestro, pues vamos a, a modificar la información de empresa. Entonces vamos a ir a configuración. Y ahí vamos a poner un nombre de usuario que es con el que queremos que, que nos encuentren las personas. Aquí cuando lo creamos, pues, aparecía el nombre que era del correo, pero entonces eh, vamos a generar uno que las personas eh, nos identifiquen y que sea el, el nombre de usuario, pero nombre de usuario empresarial. Colocamos un sitio web y en la biografía alguna descripción de lo que hacemos, de a, quién, a qué se dedica la empresa. Aquí como vemos, entonces, dice página de Facebook, eh, ya nos muestra que está conectada con esta página de Facebook y la categoría a la que pertenece esa fanpage. Y listo, aquí tenemos nuestro perfil empresarial. Así es como lo van a ver nuestros eh, usuarios. entonces Aquí nos muestra y nos aparece un botón de llamar y cómo llegar, porque pues, yo le coloqué un número de contacto y una dirección. Tengo dos preguntas. Sí. La primera es de Lida Soraya Perilla y ella dice, tengo una cuenta en Instagram, pero en el computador no me da la opción de vincular a la fanpage. Y la segunda pregunta, María Claudia Marrique la hace, dice, yo tengo mi cuenta en Instagram, pero no la pude enlazar con mi página en Facebook, me tocó crear un nuevo perfil en Facebook que no uso. Ok, eh, bueno, pues ya más, más, más adelante les voy a mostrar cómo conectamos desde Facebook, pero la otra opción es hacerlo directamente desde la cuenta de, de Instagram. Entonces, eh, aquí cuando la, cuando la creamos, en la opción de configuración dice opciones para perfil de empresa. Acá. Entonces, en la configuración, que son aquí en estos punticos... Eh, que es como el menú, ahí nos va a permitir ver la configuración, eh, editar el perfil. Y aquí nos sale la opción de eh, prueba las herramientas para empresa, debajo de biografía. Cuando tú estás en, en editar perfil, te sale debajo de biografía, prueba las herramientas para empresas. Le das clic en esa opción y ahí es donde aquí en el, en el, en el video, Observamos que nos da como la, la bienvenida y que nos dice qué es lo que puedes obtener con estas herramientas empresariales. Le damos continuar y ya ahí se nos da a elegir cuál es la, el, la fanpage que quieres tú conectar con esta cuenta de Instagram para que se convierta en un perfil empresarial. Esto si sí lo haces desde Instagram, ya les voy a comentar cómo se hace desde Facebook, desde la fanpage que sería en el equipo o en el computador. Aquí, entonces, eh, pues ya teniendo nuestro perfil, lo que vamos a hacer es crear o generar contenido. Entonces, les voy a explicar con dos ejemplos cómo generamos contenido. Listo. Entonces, aquí en el perfil, en la parte inferior, ahí están las herramientas que tiene Instagram. En la, en la tercera herramienta, la herramienta que se encuentra en el centro, que es un cuadro con un más, esa es la opción para, que, para subir contenido de la herramienta. Entonces le vamos a dar clic ahí y desde nuestra galería, desde el teléfono, elegimos cuál es la imagen que vamos a usar para esta publicación. Podemos eh, dejarla cuadrada, horizontal. En este caso, para, para, este, para esta imagen la dejé horizontal para que viéramos la, la opción. Para dejarla horizontal o en su tamaño original, le damos clic en esta herramienta que estoy señalando que es como una. Eh, pues tiene dos pestañitas en los extremos y esa es la que me permite cambiar el formato de cuadrado a rectangular. Ya después elijo los filtros que voy a usar para esta imagen. Entonces, si sí, digamos, quiero que se vean los tonos más saturados o que se vean más claros, pero entonces eh, en este ejemplo vemos que, que cambia mucho los colores de la imagen original. Entonces, por eso no les sugiero tanto usar los filtros, solo cuando sea necesario o cuando... De verdad, le dé un toque diferente a la imagen. Ya aquí vamos a colocarle una pequeña descripción, algún hashtag que conecte. Entonces, en este caso, con el ejemplo, puse Artesanías Colombia y le vamos a, a etiquetar que es en Bogotá. Colocamos una breve descripción del producto y le damos compartir. Esta publicación queda automáticamente en nuestro inicio, mientras que... Eh, pues empezamos a conseguir seguidores para esta, para esta cuenta y ya en el inicio pues aparecerán todos los contenidos de ellos. Y ya nuestro, en nuestro perfil quedarán cada uno de nuestros posts. Vamos a hacer el ejercicio con otra imagen que sigamos a dejar cuadrada y es esta imagen que en su, en su imagen original es horizontal, pero entonces la, lo que hacemos es ubicarla dentro del cuadro y ahorita él la recorta. Elegimos un filtro que en este caso elegí uno que, que resaltará los colores y en la parte de, ya cuando elegimos los filtros, entonces vamos a darle en la parte de abajo que dice editar. En la parte de edición tenemos herramientas que son más, eh, digamos, como de ajuste de pronto en la, en la escala de la imagen, o en que de pronto está un poco eh, torcida hacia la derecha, hacia la izquierda, le damos brillo, contraste, textura a la imagen, saturación, calidez, color, eh, luces, si de pronto la imagen está muy oscura, o sombras en caso de que esté muy brillante, eh, podemos de desenfocar la imagen, entonces tenemos dos opciones de desenfoque, radial o lineal, radial es en forma circular y lineal es una franja horizontal. Ya después de que definamos nuestra imagen, le damos siguiente. Describimos, entonces, nuevamente no olvidemos eh, la descripción, que sea, pues, muy eh, como que conecte con tu público, un hashtag y la geotag Esto en cuanto al perfil, eh, pues, cómo conviertes un perfil eh, personal a un perfil empresarial, desde la herramienta Instagram. Entonces, ahora vamos a verificar en, en nuestro perfil de Facebook, si sí quedó creado el o si sí quedó conectado el la información de nuestra cuenta o de nuestro perfil de, de Facebook con nuestro perfil de Instagram. Entonces vamos a, a pues se dirigen a donde tengan iniciada la sesión en un equipo, en un computador portátil o en un equipo de escritorio. No, pero... ah, ya cerré. Listo, entonces ingresan los datos de su sesión con la que ingresan a su perfil personal de, de Facebook desde donde tengan la cuenta o la fanpage que, que tengan registrada. Ya dentro de en su perfil, entonces vamos a ubicar en la parte superior derecha, esta flechita, le damos un clic, y aquí en la parte inicial dice tus páginas, entonces aquí vamos a ubicar la, la página que ustedes... Eh, quieran o que fue, que fue la que conectara. En este caso vamos a hacer clic en Alma Producciones. Aquí en la, en la página, entonces en la parte superior están todas las herramientas de configuración o de verificación de esta página. Vamos a dar clic en Configuración y en la parte eh, izquierda, aquí donde estoy señalando inferior, dice Instagram. Le damos clic ahí. Entonces, aquí verificamos que efectivamente está conectada. Entonces, me dice información de la cuenta de Instagram. Entonces, actualiza editar la información de tu cuenta de Instagram. Aquí, desde, esta, desde, este, desde este perfil, puedo editar esa información que tengo en la, en la cuenta de Instagram. Y nos dice que con Instagram en Facebook o con esta conexión, tenemos la posibilidad de editar la información de la cuenta de Instagram desde, desde acá. También podemos administrar los comentarios de Instagram desde la aplicación Administrador de Páginas. Esta es otra aplicación que puedes descargar en el celular y desde ahí verificar todo lo que son tus páginas de, de Facebook o de Instagram que tengas eh, relacionadas con Facebook. Y crear anuncios de Instagram desde Facebook, que es la segunda parte de este taller. No sé si de pronto tengan alguna inquietud frente a, a este último paso que fue la verificación de, de la cuenta y la conexión con con Facebook. Bueno, vamos a esperar unos segundos a que ellos nos respondan. Mientras ellos nos cuentan si tienen alguna duda, tenemos otra pregunta de Gladys Ayala y dice ella, ¿qué cuánto cuesta por pasar el perfil personal a empresa? Este cambio no tiene ningún precio. Al igual que la creación de una fanpage en Facebook, es, un, es una herramienta que te da Facebook y es totalmente gratis. Lo único que digamos Facebook o Instagram te va a cobrar es cuando tú generas un anuncio, que tú pagas para que ese anuncio se, se publique y que tenga cierto alcance. Pero esta, esta creación de estos perfiles es totalmente gratis. Listo, perfecto. Bueno, Soraya nos dice que ya está perfecto, Laura va bien y Cristina dice que la información está muy clara. Ok, entonces ahora vamos a ver lo que son Facebook Ads e Instagram Ads. Hace aproximadamente 5 o 6 años Facebook adquirió a Instagram y desde ese entonces pues lo que, lo que hizo el fundador de Facebook es que estableció cierta conexión y las herramientas de Facebook y de Instagram se relacionan eh, casi en todo su, su funcionamiento. Entonces, Facebook Ads e Instagram Ads eh, viene siendo un administrador de anuncios para las empresas para que desde ese administrador puedan generar todo lo que son sus anuncios. Y también eh, recibir información de cómo están funcionando, de cómo es su rendimiento para establecer estrategias. En caso de que mi anuncio no se esté viendo mucho, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Eh, Como, eh, bueno, Instagram anuncios, pues, te permite hacerlo de cuatro maneras. Entonces, tenemos anuncios con foto, que son eh, las que te permiten contar una historia sencilla, atractiva pero a través de una sola imagen. Entonces, tiene que ser una imagen muy impactante para que la persona se sienta conectada con ese anuncio. Los otros anuncios es con video, que pues es un anuncio que, a diferencia de la imagen, es una experiencia visual como más envolvente, más, eh, como más viva, porque tiene movimiento. Tenemos el anuncio por secuencia, que podemos colocar más de dos imágenes y lo que hace la persona es eh, deslizarlas hacia el lado derecho Hacer la izquierda, perdón, y eh, podemos hacer que esas imágenes tengan una secuencia, tal vez una historia. Entonces, en la primera imagen yo tengo eh, los, los materiales de mi producto, en la segunda imagen tengo el primer paso para su creación, así sucesivamente, hasta que en la última imagen tengo el producto creado finalmente. Y las historias que son es esta, esta última herramienta que, que nos permite que ha creado Instagram y que podemos usar también como anuncio para que las personas, pues, a través de, de, de, estos, eh, de, estos, eh, de estas publicaciones que duran tan solo 24 horas, pues, tengan esa conexión y que llegue es, alrededor de más de 300 millones de cuentas, utilizan este tipo de, de contenido. Entonces, es importante y que lo podamos usar. Entonces, para empezar, es, es rápido y sencillo. Como les dije, esto es un administrador de anuncios que en realidad es muy intuitivo y que Facebook eh, ha desarrollado para que las personas puedan desarrollar cualquier tipo de anuncio desde, su, desde su, su negocio. Entonces, es importante que, pues, como primer paso, tengas una página de Facebook ya creada para poder convertir tu perfil de Instagram a un perfil de empresa, que fue el paso que realizamos hace un momento. Luego, la configuración del anuncio. Entonces, tener claro cuál es el objetivo de ese anuncio, a qué público me voy a dirigir, ¿Qué formato de anuncio voy a establecer para colocarlo en el administrador de anuncios? Establecer un presupuesto, entonces, ¿cuánto, tiempo, cuánto dinero voy a invertir? Lo puedes hacer o por el total del, del tiempo que va a durar los anuncios o establecer un límite diario. Yo generalmente lo realizo con un límite diario por, eh, como para poder evaluar qué día fue mejor y publicar finalmente el anuncio. Entonces, ya después de revisar todo, que, que el anuncio esté con lo que nosotros queremos transmitir, Darle publicar el anuncio, este eh, queda en un estado de revisión. Entonces, lo que hace Facebook eh, a través de pues, un programa que ellos tienen, revisar si el anuncio es eh, acorde a sus políticas de tratamiento. Entonces, si de pronto no tiene imágenes que sean bruscas, que sean obscenas, que tengan alguna información que los usuarios los vaya a agredir, entonces ya él se encarga de revisar esos contenidos. Y cuando lo revisa, le da aprobado. Entonces, por eso es importante, si tienes un anuncio, crearlo con tiempo, por lo menos un día antes de que tú quieras que comience la campaña, para que te dé ese tiempo eh, para que Facebook lo revise. Entonces, así no pierdas como la posibilidad o algunos, algún tiempo de que ya el anuncio esté funcionando. Esto no tiene un límite o un tiempo establecido, puede durar de una a dos horas o puede durar hasta 12 horas. Entonces, es mejor hacer el anuncio con tiempo para que Facebook pues, no te vaya a castigar con ese tema. Aquí yo realicé un, un o siempre realizo cuando, cuando tengo un tema de anuncios, hago un borrador del anuncio. Entonces, aquí lo establezco en una hoja de Word, o en un, pueden hacerlo si quieren en un, en un cuaderno, donde ustedes se sientan más cómodos. Y aquí verificamos el tema de qué es lo que va a tener mi anuncio. Entonces... Mi anuncio, el objetivo que va a establecer es de tráfico. Es decir, que mi anuncio lleve a la persona a otro, a otro sitio. En este caso, que lo lleve a mi tienda online. El público al que me va a dirigir es de 25 a 40 años, hombres y mujeres. ¿Qué intereses tienen estas personas? Entonces, establecí que tienen intereses en las artesanías y en las manualidades. La fecha de publicación va a ser del 15 de mayo al 20 de mayo. Y el presupuesto diario será de mil pesos diarios. Para esta Entonces, el copy sería, para esta temporada tenemos descuentos. Haz clic en más información para ingresar a nuestra tienda virtual. Aquí tenemos la imagen que vamos a usar para ese anuncio y el link que vamos a conectar a ese anuncio. Entonces, establecer esta, esta programación o esta eh, idea de tu anuncio antes te ayudará para que la herramienta y el, el anuncio sea creado de manera más eh, dinámica. Entonces, ahora sí, vamos a, a revisar un tema que es el administrador de anuncios. Cuando nosotros, eh, pues lo que les comentaba de Facebook Ads, eh, como somos empresa, lo que nos pide Facebook es que establezcamos una cuenta que tenga eh, el administrador de anuncios, que desde esa cuenta nosotros establezcamos todo lo que son los, eh, los temas que vamos a a desarrollar en cuanto a anuncios, entonces para crear un anuncio nosotros eh, debemos ingresar a esta a esta página que es business.facebook.com esta página es para crear el administrador comercial que es el que nos permitirá desarrollar todos los anuncios para eh, nuestras cuentas tanto de facebook como de instagram, como les dije pues estas cuentas se conectan en cada una de sus, de sus operaciones entonces, aquí para crear la cuenta pues eh, te da la opción de iniciar sesión o crear cuenta. En este caso es crear cuenta porque no tenemos el administrador todavía creado. Y vamos a hacer, eh, utilizamos los datos con los que iniciamos sesión en Facebook, en nuestro perfil personal. En este caso, pues, estoy usando esta, este ejemplo, pero pues utilizan eh, los datos con los que iniciamos ahorita sesión en nuestro perfil personal. Ya le damos iniciar sesión, listo. Entonces, aquí nos dice eh, crear cuenta y acá nos va a pedir crear tu cuenta al administrador comercial. Con esta cuenta puedes asignar roles, conceder permisos a personas, así como agregar páginas, otras cuentas publicitarias de, de, de otras personas y otros elementos que conecten tu negocio en Facebook. Y acá le ponemos el nombre de nuestro negocio, el nombre de nuestra, de nuestra empresa que es el que va a identificar esta cuenta comercial. Y le damos continuar. Aquí nos pide el nombre y un correo electrónico. El nombre pues él lo saca de nuestro perfil, pero si quieren pueden ponerle otro nombre diferente. Y un correo electrónico que es súper importante, que sea un correo que ustedes revisen constantemente, porque ahí van a llegar las notificaciones de cuando sus anuncios estén listos, o que de pronto su anuncio no fue publicado. Entonces, para que ustedes estén pendientes y que puedan eh, revisar cada uno de, de los cambios o de lo que suceda dentro de su cuenta o de administrador comercial. Entonces, debe ser un correo que ustedes tengan acceso y que, que revisen constantemente. Y le damos finalizar. Después de finalizar, entonces, él nos abrirá eh, lo que es el administrador comercial que estará vinculado a Facebook. Desde ahí, pues, nosotros le realizamos todo lo que es los anuncios y todo lo que queremos eh, hacer con nuestra fanpage. Si tenemos esta o si de pronto tenemos otras fanpages desde acá, desde, este, desde esta sesión, podemos hacerlo perfectamente. Listo. Entonces, ahora vamos a ingresar a, a Business business.instagram.com desde esta, desde esta herramienta lo que hacemos es eh, generar los, los anuncios directamente pero para Instagram Listo. y aquí le vamos a dar la opción vamos a deslizar un poco hacia abajo Y aquí nos sale la opción crear anuncio. Entonces le vamos a dar crear anuncio. Y ahí él nos abre directamente el administrador de anuncios, que es el que acabamos de, de ver cómo se creaba. Aquí entonces eh, las campañas o los anuncios siempre nos lo muestra en tres pasos. El primer paso es definir cuál es el objetivo de mi campaña. Segundo paso en los conjuntos de anuncios, defino cuál es mi público al que dirijo el anuncio, las ubicaciones donde están ellos el presupuesto y el calendario de esta campaña y finalmente un tercer paso que es el anuncio que es el formato que voy a usar si es una imagen un, un video o es una serie de imágenes el contenido que voy a usar de multimedia y algún contenido adicional que queramos usar entonces lo primero que vamos a hacer pues es eh, acá elegir cuál es el objetivo que tenemos entonces para este ejemplo vamos a usar tráfico estos son otros objetivos que ustedes pueden eh, ir verificando e ir conociendo a medida que vayan generando sus campañas. Para ese ejercicio, entonces le vamos a poner campaña artesanía y le damos continuar. Aquí en el nombre de conjunto de anuncios también le vamos a poner campaña artesanía para que se relacionen y los podamos encontrar, ya sea por conjunto de anuncios o por nombre de campaña. Aquí entonces verificamos que sea tráfico, entonces en tráfico podemos llevar o a un sitio web, a una aplicación o a una conversación de Messenger. En este caso lo vamos a hacer a un sitio web. Lo que queremos es que la persona se dirija a nuestra, a nuestra tienda online. En público vamos a elegir, eh, o a definir nuestro público. En este caso yo tenía eh, este público que fue el que definimos en el documento. Entonces, personas que se encuentren en Bogotá, solo en la ciudad de Bogotá, que tengan de 25 a 40 años, todos hombres y mujeres, que eh, yo elijo idiomas inglés y español, todos, porque hay dispositivos que puede que la persona hable español, pero el dispositivo se encuentra en inglés, o está configurado en inglés. Entonces, yo, yo digo todos los idiomas porque de pronto no quiero perder a esa persona que por tener su dispositivo en inglés no pueda eh, ver mi, o acceder a mi anuncio. Y en intereses definí que pues, eh, le gustan las artesanías, eh, artesano, detalles, hecho a mano y los regalos originales. Este público me dice que tiene aproximadamente un potencial de 490 mil personas. Entonces estas son estimaciones de acuerdo a esos criterios que ya definimos en la segmentación y que Facebook eh, o que los usuarios de Facebook han, han establecido sus perfiles y a través de eso pues Facebook, Facebook los, los selecciona. Y acá hace un resumen de los datos que acabamos de, de verificar. Entonces, seguimos bajando y vamos a ver lo que son las ubicaciones. En, este, en, este, en esta área, entonces, podemos establecer ubicaciones automáticas que los anuncios se mostrarán automáticamente en cualquier lugar con las más probabilidades de un, de un mejor rendimiento. Entonces, pueden aparecer o en Facebook o en Instagram o en algunas otras páginas de Facebook que tenga conexión o en Messenger. Entonces, en este caso, yo solo quiero seleccionar Instagram y las noticias. Si quiero de pronto las historias, pues le selecciono historias y me aparecería el, el anuncio en noticias y en historias. Pero para este ejemplo, solo vamos a seleccionar noticias. Seguimos bajando y vamos a observar nuestro, eh, nuestro presupuesto y nuestra calendario. Entonces, yo lo defino por presupuesto diario, pero también se puede definir por presupuesto del conjunto de anuncios. Sin embargo, pues, para poder evaluar cómo funciona de acuerdo a los días, digamos, si los lunes funciona mejor y si yo tengo el conjunto de anuncios, pues, eh, él me puede gastar el, el presupuesto en un solo día. Mientras que el presupuesto diario yo le doy un límite a Facebook eh, para que me, me, me publique solo cierta cantidad o solo aparezca anuncios eh, de acuerdo al presupuesto que estoy estableciendo. En este caso, por ejemplo, pusimos cinco mil pesos, pero pueden ustedes establecer cualquier presupuesto. Eh, aquí en el calendario, entonces, definir una fecha de inicio y de finalización. Entonces, de inicio. Digamos, como ya hoy es 15, pues no puedo colocarlo porque tengo que esperar hasta que Facebook me lo revise y me lo apruebe. Entonces, vamos a definir 16 de mayo. Comienza a las 9 de la mañana y finaliza el 20 de mayo a las 9 de la noche. Entonces, me dice acá la estimada, tus anuncios se pondrán en circulación durante cinco días. No gastarás más de 22.500 pesos, que es el límite que yo le establecí en inversión. Y acá le vamos a dar continuar. Aquí ya viene la parte de la edición del, del anuncio. Entonces, aquí también colocarle un nombre al anuncio para que lo podamos luego identificar dentro de nuestro administrador. Verificar que esté la página Alma Producciones seleccionada, que es la página de Facebook, y la cuenta de Instagram, que es la que está relacionada con ella. Entonces Aquí vemos los cuatro formatos que nos permite eh, publicar en Instagram. Tenemos anuncio por secuencia, son las imágenes de dos o más imágenes o videos que podemos correr hacia la, hacia la izquierda. Tenemos una imagen, un solo video o una presentación, que es un video que hacemos con, a través de imágenes. Entonces, es un video que no dura más de 10 segundos y son imágenes que van pasando. Entonces, para este ejemplo, vamos a usar una sola imagen que es el anuncio que ya tenemos en borrador. Ya aquí en las imágenes, entonces, le damos subir imagen y ubicamos la imagen dentro de nuestro computador. Ayuda. Ok, entonces aquí ubicamos la carpeta donde tenemos guardada la, la información y ahí seleccionamos la imagen que vamos a subir. En este caso, pues esta es la que tenemos establecida para el, el anuncio. Esperamos a que cargue la imagen y acá en la parte izquierda vamos a verificar cómo se, se va a ver mi anuncio y en la, parte, en la parte derecha verificamos cómo se ve y en la parte izquierda es donde editamos esa, ese anuncio. Entonces, en el texto vamos a colocar el texto que tenemos definido en nuestro borrador. Entonces, vamos a copiarlo para colocarlo aquí en nuestro anuncio. Lo pegamos. Listo. Entonces, aquí en el lado derecho verificamos cómo se ve. Aquí vamos a colocar el link que es el que también tenemos aquí establecido en nuestro documento. Lo copiamos, lo pegamos, él verifica que sí sea un link, que, que sí ya había un sitio. Y aquí en la llamada a la acción podemos elegir lo que la persona o lo que queremos que haga. En este ejercicio, pues, definimos más información. Por acá hay otros botones. Por ejemplo, enviar un mensaje, solicitar una cita, Ver menú, comprar, registrarse. En este caso le damos más información porque lo que queremos es que se vaya a nuestra tienda virtual y allá pueda ver todos nuestros productos, los productos que están en descuento, que es lo que les estamos eh, informando a ellos. Y ya finalmente le damos confirmar. Él verifica que todo esté completo, que no nos haga falta ningún paso. Y dice que queda en revisión. Ya cuando él nos dé la aprobación, eh, nos llegará una notificación, tanto al correo que registramos como a, a Facebook. En las notificaciones, en la campanita que, que nos llega, siempre nos va a avisar cuando ya el anuncio está en revisión, está aprobado. Y listo. Entonces, esto eh, así pues podemos crear nosotros anuncios de acuerdo a lo que queramos comunicar. En este caso, pues, lo que teníamos en mente era dirigirlos a una, a nuestra tienda virtual. Eh, espero que pues la información les haya servido, que pues lo pongan en práctica para poder alcanzar a cada uno de sus clientes potenciales a través de esta herramienta. No sé si pronto ya tengamos otras preguntas, algunas inquietudes frente a lo que vimos. Bueno Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta charla virtual, a pesar de digital. En este momento, entonces vamos a proceder a, a la sesión de preguntas Si sí, tenemos varias preguntas, pero ya como general el transcurso de la charla virtual. La primera pregunta antes eh, de comenzar, eh, nos la hace Lina Roa, y ella nos pregunta que no encontró en dónde está la parte de anuncios en la página de Business Instagram. A ver si, si tú nos puedes hacer el favor de recordarle a ella en dónde se encuentra. Sí, entonces, mira, vamos a la parte de Business. Entonces, digitamos business.instagram.com. Y acá lo que eh, hacemos es deslizar la pantalla o bajar eh, la pantalla un poquito. Y acá nos aparece en la parte superior el menú. Entonces, primeros pasos, publicidad, historias de éxito, inspiración, blog, socios y crear anuncio, que es el botón que tiene varios colorcitos. Ahí le damos clic y él nos abre el administrador de anuncios. Si no está abierto, entonces eh, lo, lo o abrimos e iniciamos sesión con los datos con los que hacemos en nuestro perfil personal, que fue con el que creamos el administrador de anuncios. Bueno, Adriana, Cruz pues, nos hace la siguiente pregunta? ¿Es importante poner el precio del producto en las publicaciones o lo podemos hacer por inbox? Bueno, depende como lo que tú quieras eh, de pronto transmitir. Si para ti el precio del producto no es lo más importante, es mejor no colocarlo. Porque a veces la gente suele asustarse con el precio y no se, se detiene a ver las eh, cualidades o lo que realmente tiene el producto, su diseño, su elaboración. Entonces, en, en muchos... Eh, Muchas empresas, sobre todo la parte de artesanal, es mejor no colocarlo porque lo que debes colocar es más sus atributos. Entonces, todo lo que lleva a, a la producción y elaboración de ese producto y ya cuando tengas conectada a la persona, ya darle el, el, el precio. Vale, Pero depende como lo que tú quieras transmitir. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos la siguiente pregunta. Amalia Ávila nos dice que ella quiere saber más o menos el rango de los valores de las... De las publicaciones promocionales en Instagram y adicional a eso Carlos Hernández nos pregunta qué tú qué les recomiendas a ellos de cuál podría ser el presupuesto o a sea, usar diario listo entonces pues en este ejemplo pusimos 5 mil pesos él nos deja el, pues nos da un mínimo que es de dos mil pesos pero entonces ese, ese valor lo que, lo que cambia en tu anuncio es el alcance, a cuántas personas va a llegar. Si en este caso yo coloqué 5 mil pesos, cuando yo creé el público me daba 490 mil personas aproximadamente, y iba a llegar. Pero cuando le coloqué 5 mil pesos en, al anuncio, me bajó a 310 mil aproximadamente. Entonces ahí. Lo que cambia es el alcance, ¿a cuántas personas va a llegar? ¿A cuántas personas quieres tú llegar para definir ese presupuesto? O sea, no hay un, no hay un tope máximo y el mínimo sí si pues son mil pesos, que es como para que tenga un alcance eh, logrado, pero no tiene ningún, o sea, tú vas testeando y vas conociendo a tu público y en realidad no es de invertir mucho, sino de hacer un anuncio que, que logre captar, a la, a, a, captar al público. Y puedes invertirle mil pesos, pero desde que el anuncio sea lo bastante eh, bueno, lo bastante conectable. Bueno, Lina nos ha hecho otra pregunta y es que si desde nuestro celular, desde nuestro dispositivo, en la aplicación de Instagram también se pueden realizar estos anuncios. ¿Desde la aplicación de Instagram? No, pero tú descargas una aplicación que se llama eh, Administrador de Páginas. Bueno, se llama Páginas. En, en la tienda lo puedes encontrar como Páginas. Esa la descargas y desde ahí tú puedes eh, generar todo ese tipo de contenidos, pero es otra aplicación aparte. Bueno, también nos están haciendo otra pregunta eh, y es sobre cómo los artesanos, cómo los usuarios de las cuentas de Instagram, los administradores, pueden revisar las estadísticas y el impacto que han tenido sus publicaciones en las redes sociales. Listo. Entonces, tenemos dos opciones. Una es desde la fanpage de, de Facebook. Aquí nos puede... Bueno, aquí podrías eh, conectar una aplicación que es la que te haría la, la, la que te administrador de páginas. La consigues en App Store o en Play Store. Entonces, esa es el dispositivo. Y desde Instagram, tú lo que haces es ingresar a tu perfil Espérame, ya te muestro. Sí, todo es que está abajo. Y tenemos, eh, espérame, en el perfil, aquí en la parte superior de tu perfil, vamos a encontrar el botón... Aquí en el perfil, en la parte superior, ya después de, de haberlo convertido a, a perfil empresarial, encontramos el botón de estadísticas que se encuentra justo al lado del nombre de usuario. Hay, un, hay unas barras de, como de presentación de estadísticas y le damos clic ahí. Ahí ella nos va a brindar la, la información de los anuncios, o sea, de la actividad, que han tenido interacciones, sugerencias y de pronto se, eh, la gente ha, ha interactuado con nuestro contenido. Eh, la parte del contenido y el público. Entonces, cuántas publicaciones ha, ha revisado y el, y el público que ha tenido. Esa es una opción desde la aplicación. Y la otra es desde el administrador de anuncios, que es donde estábamos ahorita y publicamos lo que eran los anuncios. Entonces, vamos al administrador. Y aquí junto a la, o sea, nos dice la campaña y nos va a mostrar los indicadores. Entonces, los resultados. El número de veces que tu anuncio consiguió un resultado en función del objetivo. En este caso del tráfico, pues es cuántas personas hicieron clic en ese link. El alcance, entonces, a cuántas personas te mostró ese anuncio. Las impresiones, el número de veces que tus anuncios aparecieron en la pantalla. Cuánto nos valió el resultado, es decir, cuánto nos valió cada clic el importe, es decir, cuánto se ha gastado hasta el momento o cuánto se gastó cuando ya finaliza la campaña y la fecha de finalización. Entonces, lo podemos ver desde el administrador de anuncios, que es donde tenemos la campaña, o desde el perfil en, el, en la sección de estadísticas. Perfecto. Bueno, ¿y cómo eh, se puede realizar el pago de nuestras publicaciones promocionadas? Nos pregunta Soraya Vallejo. Eh, ok, el tema de los pagos, eh, Facebook lo hace a través de tarjeta de crédito, entonces tú registras en tu administrador de anuncios una tarjeta de crédito y él te hace un descuento y te factura mensualmente. Perfecto. Bueno, nos cuenta, nos pregunta María Claudia que ¿qué tan efectivas hoy en día son las historias a nivel de ventas en Instagram? No tengo el dato de, de la efectividad, pero sí sé que eh, aproximadamente 300 millones de los usuarios eh, se conectan o utilizan ese tipo de, de información y la ven a diario. Entonces, es, es más por el alcance que tiene y que las personas pues lo están viendo y es, es lo que está haciendo innovador en cuanto a esta herramienta. Entonces, esta herramienta todo el tiempo te está dando nuevas opciones, entonces hay que estar súper pendiente para usarlas dentro de tu negocio. Y listo, esta hasta la última pregunta para no molestarte más a Amanda y ella nos pregunta que si cualquier publicación en Instagram en el perfil empresarial tiene costo. Y no, digamos que ahí era la, la diferencia. El principio de la charla hablamos de las publicaciones orgánicas, las que yo genero en mi, en mi perfil y no tienen ningún costo, pero que sí hacen que mi perfil tenga reconocimiento y tenga movimiento dentro de la red. Esas no tienen ningún costo. Solo las que se, se, se convierten o se utilizan como anuncio, esas sí son las que debo pagar para que lleguen al público que yo he seleccionado y que cumplan con ese, con ese objetivo que establecí. Pero las publicaciones orgánicas no tienen ningún costo. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Pues, espero que esta información la puedan practicar en su vida en su de negocio y que, pues, les traiga... Muchas, muchos seguidores y muchas ventas. Bueno, si alguien quisiera contactarte por redes sociales o por correo electrónico, ¿pueden hacerlo? Sí, eh, mi correo electrónico es alejandramarínpinsan.com. Alejandramarínpinsan.com. Alejandra bueno, ahí se los enviamos a toda la audiencia para que lo tengan por cierto. No ¿Quiere hacer una pregunta? Ay, una pregunta. A a todos muchísimas gracias por hacer parte de esta charla virtual artesano digital. Recuerden que pueden escribirnos también si tienen dudas al correo electrónico artesano digital Y también recuerden que dentro de 15 días tendremos otro webinar. Los invitamos a que estén pendientes desde nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Artesanías de Colombia, página oficial. En Instagram, arroba artesanías de Colombia, y en Twitter nos encuentran como artesanías de col Recuerden que la D no lleva la E. También les recordamos que ya este año ya subimos la primera charla virtual artesano digital a nuestro canal de YouTube. Allí van a encontrar la lista de reproducción numeral artesanías de Colombia TV. Allí ya lo pueden encontrar y esta próxima semana vamos a subir esta charla virtual por la que ya varios asistentes nos han preguntado y la segunda charla virtual que realizamos hace 15 días. Entonces los invitamos a que estén pendientes, a que estén atentos a, a que subamos estas charlas virtuales en nuestro canal de YouTube y a ustedes de nuevo les agradecemos por participar de nuestra estrategia Artesano Digital, a todos les deseamos un feliz día. Muchas gracias por estar con nosotros.